Hola chicos, bienvenidos. Hoy visitamos el supermercado Martínez Hermanos, considerado el más barato del país. El supermercado Martínez Hermanos apuesta por unas cuidadas instalaciones y ofrece una amplia variedad de productos de la mejor calidad. Los supermercados Martínez Hermanos están ubicados estratégicamente en las zonas más concurridas de Bata y Malabo. Hoy estamos en el supermercado situado en el centro de la ciudad de Malabo, en el barrio Cocoteros, y bueno, compraremos unas cuantas cosas para mi uso personal. Bueno chicos, estamos dentro del supermercado Martínez Hermanos y como veréis hay muchísima gente, Martínez Hermanos es considerado uno de los supermercados más baratos, actualmente el más barato de la nación de Guinea ecuatorial, pero a decir verdad los precios están disparados, desde mi punto de vista están disparados, no obstante comencemos la compra los amantes de la Shisha tenemos esta 37.500 y aquí tenemos eh, entre los carbones los sabores, los cigarrillos y todo demás en Ghana una de las cosas más, más baratas del de supermercado suele ser el agua pero en Guinea Ecuatorial es todo lo contrario el agua se vende de igual modo que en la calle y no entiendo el por qué Pues como se estaba diciendo, miren los precios por ejemplo aquí el agua este se vende a 100 francos que es lo mismo en la calle que es lo mismo en las cabacerías de fuera mientras que mientras que, en, eh, mientras que en Ghana es diferente en Ghana el agua se sale más económico en el supermercado si tengo que comparar el Vivesoy con el eh, con el Tropical o Hubert la verdad es que cojo vive soy voy a dejar estos voy a coger el paquete de Vivesoy. aquí tenemos los nectares mi debilidad, zumo de manzana. Bueno, chicos, estamos en la zona de los perfumes. Como podréis ver, pues enseñan los precios. Todo, todo, todo ha subido, todo está caro. Porque me acuerdo que hace bien poco. Gran parte de los, de los perfumes que estaban a 5.000, estaban a 3.000, están ahora a 5.000. ¡Oh, boom! Este perfume es el que usa una colega mía, María José. Mira tu perfume. No sé si comprarlo para darle un intento. Ella siempre habla de boom muy bien y realmente es que huele rico. Pero no sabía cuál coger entre todos. Y no hay muestras. No hay muestras. Y yeah, ella no tenía el cartón como para que yo pueda elegir. 4200. No sé si vale la pena comprarme un boom. Es que María José lo ha estado usando y realmente huele muy rico. Mira, están de ofertas. Aquí tienen un perfume llamado... Soltain Lo Fatal Y está a 3500 A ver cómo huele La verdad es que huele rico No está nada mal No está nada mal Es suave Y huele rico Aquí tienen uh, Petit Jane Está se pueden probar, están cerados. Ah, y tienen On. On también es una buena marca. También huele rico. Creo que este también lo usa María José. Viene muy rico, es súper, súper, súper suave. Bueno, vamos a, a por las cosas por las que hemos venido primero y luego regresamos a los perfumes. Pues aquí tenemos la estantería de las colonias. Por lo general uso Zairo. Siempre he usado Zairo. No sé por qué es que siempre es lo que hemos estado usando en casa. Es lo que nos compraba nuestro padre. Así que es lo que voy a coger. Siempre uso el de limón. Bueno, usamos. Todas las marcas de colonias tienen tienen diferentes eh, aromas. Todas, todas, todas. Miran, es, miren, este de aloe vera, colonia natural. Oh, miel aloe vera. Mm. Mm. Y como no olvidar yupi Yuppie de toda la vida. estamos en la zona de los cepillos pueden ver hay, hay diferentes tipos este es un cepillo medio a mí no me gustan los cepillos medios me gustan los cepillos duros los, los medios y peor los blandos no hacen efecto en mis dientes y aquí tenemos cepillos de bebés de 2 a 5 años um... Podéis ver, hay cepillos de todos los precios para todos los bolsillos. Hay desde 500, aunque ya no quedan. Hay de 1.000, hay de 2.000, hay de 1.500, 3.000. O sea, cepillos para todos los bolsillos. Y listerine, por lo general no uso listerine. Eh, cuando estaba estudiando en Ghana sí usaba listerine con por frecuencia porque comía de todo. Pero desde que regresaba a Malabo, no... Nope, nope, nope, nope. Fresh. Y aquí tenemos los jabones. Los precios están súper caros. ¿Me van, a, me van a decir por qué un jabón debe estar a 400 francos. Una sola pastilla de jabón, 400 francos. Jolín, chicos. O sea, en esa estantería no hay ningún jabón de 300 ni de 200. O sea, es EVA lo que ponen a 300, EVA, voy a coger los, los garbanzos, cogeré uno, son a 750, Juan está a 5000, Qué fuerte estaba hace, hace, hace unos meses a $3,000 y ahora está a $5,000 $5,000 chicos es exórbito siempre he considerado que los productos sanitarios de mujer son exórbitos qué una compresa que tiene ¿cuántas? cuántas, uh, 16 unidades sale a $2,200 esta sale a $2,800 o sea los precios, que, los precios relacionados con oh chicos miren un secador de pelo está a 10.000 por comprar de tres unidades lleva uno gratis o sea hacen promociones de, de compresas pero a decir verdad estas compresas son algo incómodas no son. Tienen, tienen diferentes tipos, tienen eh, los, las, las, las placas y las gordas, pero nada, no me cae bien esa publicidad. Por favor denos dos croissants Este y este. Bueno, cuál quieres? Sí, separado. Denos dos de estos. Sí. Su debilidad. Es traceto. No entiendo cómo a Francesca, bueno, Francesca es, es mi mejor amiga, está en Estados Unidos actualmente y ella tiene una debilidad por el traseto, la verdad. Aquí hay más trasetos con crema allá. Pues hemos terminado la compra ya chicos, y estamos en la fila, en la cola, hay un montón de gente, como podéis ver. Y ya se ha cerrado el supermercado, se cierra a las 12, y ahora estamos esperando a que podamos pagar para irnos a casa. acabado ya y nos estamos Hola, viendo a casa pues vamos a poner un taxi ahora bueno, chicos esto es lo que he podido comprar con 31 mil francos cefas ya ven que el supermercado Martínez Hermanos es súper asequible, aunque he de decir que las cosas realmente han subido de precio porque um, anteriormente se podía conseguir más cosas con esta cantidad de dinero. Uno puede tener una compra para una o dos semanas dependiendo de cómo las consuma. Esto es todo por hoy chicos, nos vemos en el siguiente video.